del pescador esto el otro día lo tiré en un lugar propio en el instagram de mariano pesca y fue un furor me volvieron locos así que simplemente con un poco de nylon les voy a mostrar cómo se arma una línea para pescar en los malecones boga y pueden pescar en el mar o simplemente fuimos a pescar a un lugar de mucha piedra y nos quedamos sin materiales para pescar tenemos el nylon, tenemos anzuelos y, no te... y un plomo. Y queremos seguir pescando porque la pesca es buena. Voy a tomar simplemente el nylon y voy a hacer así. Un ojal, haciéndolo de tres vueltas. Que es donde acá después vamos a colocar el plomo. ¿Ok? ¿Ven? Queda bien hecho el nudo, bien cerradito. Y lo corto. Ahora acá yo voy a hacer el rotor. Voy a tomar acá el nylon, voy a hacer así y voy a hacer un entorchado. ¿Ven? Lo cierro bien. ¿Ven cómo va? Y ahora vengo acá atrás y hago esto. Empiezo a girar sobre sí mismo el nylon. Una, dos, tres vueltas le di. ¿Okay? Voy a tomar esto, lo voy a pasar por acá adentro. Lo tomo acá. ¿Ven cómo quedó? Y ahora voy a tirar de estos costados, no empujando el nylon así, que cierre parejo. Alejo las manos y como siempre digo, estiro bien y miren cómo ajustó el nudo y ahí quedó. Ahí mandé un rotor. Me voy para la parte de atrás y se los voy a hacer más grande para que lo vean, de dos. Una línea, dos rotores. Hago el entorchado. ven como está, y ahora hago así, una, dos, tres vueltas, ok, tomo esto lo paso por acá adentro, hago así, lo voy cerrando bien, que tire parejo, lo mojo, alejo la mano, tiro, y ven que quedó más largo. Este lo hice con tres vueltas de cada lado. Y este lo hice con dos vueltas. Se ve pero perfecto. Por eso este patinó y este no patinó. Entonces yo les muestro los errores que uno puede cometer. Cómo se hace mal y cómo se hace bien. Con tres vueltas no patina, con dos sí se achica. Después en la parte de arriba tomamos así, lo pueden hacer pegado al rotor, hago un lazo más pequeño de tres vueltas, tomo un clavo destornillador, de lo que uno quiera, una pinza, lo pongo así, ajusto, corto bien al ras y listo. Fíjense ahí cómo me he armado un chicote de dos anzuelos el otro secretito que tiene esto es una sola pavada que voy a aprovechar para mostrarla Gabriel voy a tomar el anzuelo supongamos que acá tengo empatillado el anzuelo esto no lo hagan que simplemente para que vean una cosa también otro secretito de esto acá estaría el anzuelo empatillado ok Gabriel Cualquiera pondría esto de cualquier forma. Se coloca de arriba hacia abajo. Paso el anzuelo, que lo pasaría acá. Hago así. Y fíjate que esto queda, ¿ves con el nudo para arriba? Así. Entonces el nylon abre más. Si lo hubiese puesto al revés, cae, no, cae para acá. Qué grande mariano esa no la sal... gracias la verdad que se aprende mucho con vos ves como queda perfectamente la brazolada con un pedacito de nylon pescando? Seguimos, seguimos pescando no nos vamos a casa acá coloco el, el plomo de qué manera muy sencilla pasándolo por por el ojal dice así lo coloqué acá Y tengo mi línea... Ideal para los malecones, ¿eh? Ideal para el malecón. Lo querés hacer con brazolita más corta, lo haces con brazolada más corta, lo que vos quieras. Y no engancha nada, porque todo esto sale perfecto. Muy baratita. Más económico, económico que esto. De los negocios de pesca, por favor, no me odien ¿eh? por mostrar <ríe> estas cosas. Pero bueno, hay que enseñarle a la gente cómo... Arreglar cualquier inconveniente y seguir pescando, ¿ok? Gracias, Mariano. No, al contrario, gracias a vos.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 chiquita el paraíso de la pesca de Lisas, pesca junto al Matías Elía. salidas de pesca diarias en Deslizador a las mejores zonas de pesca. Comunicate al teléfono 2236 36 22 37 24 en Facebook Matías Elía.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 Quedan 7, trajimos 8 y quedan 7 Esto llegó ayer Así que muchachos, a mover las manos lo que lo quieren Les aclaro que tenemos los plomos Hola amigos del pescador, ¿cómo les va? Bueno, en esta oportunidad vamos a mostrarle algo de lo que es protección, es más que nada para el sol Como accesorios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 que protege tanto la, la, la zona de la cara como la como la parte de alta de la nuca y gorros de este estilo más tipo australiano para aquellos que ellos les gusta con un alero un poco más grande eh, tenemos diferentes opciones gorras con cubre nuca eh, diferentes diseños sin cuellos diferentes marcas sin gorras así que bueno la cosita tiene que de hasta de la pantalla lo escriben para que nos eh, pueden escribir por WhatsApp, por mail, por nuestra eh, página web, por el Mercado Libre, por eh, diferentes canales de contacto. Así que bueno, tienen nuestros datos, se se que se nos suscriben, nos esperamos. Volvimos a, a los vehículos y en esta ocasión, eh, teniendo la, la seguridad a través de la concesionaria oficial Toyota de, de desarrollo Buscudum, que nos aseguró y ya tenemos los vehículos, entonces, bueno, son seis vehículos Toyota, son tres, tres camionetas Hilux, una de ellas 4x4, dos 4x2 y luego tenés eh, dos eh, son tres vehículos Toyota Etios, dos de cinco puertas y dos cuatro puertas. Si querés te, te digo cómo es la distribución de los vehículos. Eh, bueno, la 4x4, la Toyota Javilo 4x4 va al ganador del concurso en las 24 horas. O sea, el primero de Corvina, Toyota 4x4. 4x2 en segundo lugar y el tercero un Toyota Etios cinco puertas. Eh, luego tenemos eh, en variada, bueno, acá en... en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 Ahora sí, estamos en el segundo bloque y ya eran las 2 de la tarde. Y le digo, amigo pescador, 31 de diciembre, había que llegar temprano a casa, había que, que cocinar para algunos cocinar, este, a la noche para estar en familia. Dijimos, bueno, volvemos temprano, ¿eh? más de las 4 de la tarde no. 2 de la tarde todavía no picaba ningún bacota, de repente aparecieron ellos, nos dieron mucho material para ustedes, bueno, y mucha adrenalina para nosotros. Y esto es lo que pasaba. We'll <laughs> mal Bueno, este es el, el famoso bacota que vinimos a buscar hoy, ¿eh? por lo menos nos pico uno. Hermoso bicho, eh. Hermoso, es marrón, si vos lo ves es marrón, es diferente al Punta Fina. Punta Fina tiene la, la nariz transparente, y lo que pelea lo que pelea es terrible. Tuve ¿también? un rato eh. Tuve un rato, no se da por vencido. No lo vamos a pesar, ¿cuánto le calculamos? 17, 18 kilos. ¿Sí? ¿Por ahí? Sí, para mi gusto sí. No, no, sí. 15, 17 kilos, bueno por ahí. Lo vamos a devolver. Bueno. Vamos a devolver. de marzo del 2023, gran concurso en Claro Mecó, 17 edición de las 6 horas a la corbina de mayor peso. Organiza el club Echegoyen con más de 20 millones en premios. Primer premio, una Toyota 0 kilómetro. Inscripción, 16.500 pesos. Comunicate al teléfono 0298315464534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 Terrible, terrible esto. De a dos a la vez picaron. Allá está Litu peleando uno, y acá está Milton peleando el otro. Bacota, Marisol. Recién erré otro pique también, tuve que dejar la caña, y ahora me pongo a filmar. Tremendo pique de Bacota. Y sí, ahí estábamos. Tuvimos casi dos piques cada uno. Se nos hizo de las 2 a las 4 de la tarde. Dos horas inolvidables, De mucha acción, de mucha de mucho tirar y, y, y que ellos querían desprenderse y nosotros queríamos sacarlos para afuera para verlos tiburones bacota que en mi vida me había pasado algo así la verdad que muy feliz este, y la gran cantidad que había nos alegró a todo de que estos eh, peces estuvieran en la costa y verlos de vuelta la verdad que fue muy pero muy bueno eh, le aclaro que todavía no terminó la pesca nos queda un ratito más ahora nos tenemos que ir a una pausa y volvemos enseguida el primero, el primero es una cosa increíble Una cosa increíble Vos dijiste, ahí había que venir a tirar nomás Al pico este, allá está otro Vamos, vamos, que está? está Dos juntitos picaron Tengo una locura con esto oh, impresionante, impresionante Ya esto es impagar. para qué? Eh, para todos los chicos Visitación. ¡Vamos, ah. vamos, vamos! ¡Qué más para que vuelva, para que otro lo pueda disfrutar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 Bueno, segundo Bacota para mí, segundo Bacota para él, sacamos cinco, cinco. Y lo feliz que vinimos a buscar esto y nos vamos con esto, ¿no? No, no, impresionante, impresionante. Recontento, recontento. Nos picó a todos, venimos un rato, hoy 31 de diciembre, se termina el 2022 de la mejor manera. ¿Y tú? Sí, tremendo, la verdad que para mí es la primera vez. Nunca había agarrado cajones y esto menos. No, no, no se entrega un pescadito que no se entrega, impresionante lo que quería. Este último he caminado 500 metros. Tuve casi, no sé, 40 minutos para sacarlo, los brazos te dejan la miseria, son hermosos, son hermosos. Lo vamos a devolver antes que, que le haga mal. Bueno, para terminar la nota que quede completa, le toca agradecer acá al señor Alan Valladares, hola Alan. Hola Cali, ¿cómo vamos? Punto Pesca en Marisol, que él fue el que nos dijo, venga muchachos que están los Bacotas, gracias Alan. ¿eh? Bueno Cali, esperemos que arranquemos bien el año y bueno, ya con esto ya es la frutilla del postre, que bueno, aparezca por... estos bichitos, es hermoso. Años, años, años, yo la primera vez que lo agarro y la verdad, re contento, re feliz que... Que los pescadores buenos son los que pasan los datos, no los que pescan mucho, sino los que dicen, vení que acá está la pesca. La idea es compartir entre todos y que todos tengamos la posibilidad de disfrutarlo esto. No es, no es cuestión de andar escondiendo. A mí me gusta que me pasen los datos, así que lo pasamos. Punto Pesca Marisol, dirección, ¿cómo llegó? Eh, Brasil y Tucumán. Un cartel de Punto Pesca a la derecha, tercer cuadra, y llegamos fácil. Bien. Todo lo que precisa el pescador que viene a Marisol, lo tiene aquí Alan Valladares, lo que es artículo de pesca, carnada, todo... Y lo más importante, el informe. Tienen que pasar por acá. Él sabe dónde está la pesca. Bueno, muchas gracias y los esperamos durante todo el año. Tenemos abierto todo el año, así que vengan que le hacemos a todo tipo de pesca. Vamos a preparar el mate y nos vamos a el arroyo. Gracias, Alan. Bueno, y ahí agradecíamos al informante. Y hago muy punto y coma en esto porque muchos de los pescadores, muchos de nosotros, lo aclaré ahí, que no son grandes pescadores a veces porque pescan mucho el tema es el compañerismo, el tema es decir, bueno, vení, que acá están pescando. Este, Muchos guardamos la información, nos ponemos un poco ahí como solo para nosotros, la pesca, y bueno, hay que compartir, los datos y compartir. Le digo más, ¿saben por qué hicimos un programa de pesca? Para poder compartir lo que nosotros hacíamos con ustedes. Ojalá que les sirvan, eh, ojalá que esta semana sigan picando y ustedes los puedan ir a, a disfrutar. Ojo, todos con devolución, todos los que pescamos, que fueron seis... Todos fueron devueltos al agua, como dice el reglamento deportivo. Y le digo una cosa, no sé cómo serán en lo gastronómico, pero me dijeron que son más ricas las pescadillas que los tiburones bacota. Lo que sí, es una pelea entre ellos y nosotros, muy larga, muy buena, 40 minutos cada uno, y bueno, lo más lindo es devolverlo. La verdad que disfrutamos estos tiburones bacota allí en Marisol. Última pausa, volvemos para el final.